Soy Anderson Block Ride, el más sexy de todos los motoblogs de Argentina y de Sudamérica. Hola, bienvenidos a otra nueva edición de Anderson Block Ride. Hoy. Hola, bienvenidos a otra nueva edición de Anderson Block Ride. Hoy. Bienvenidos a otra nueva edición de Anderson Block Ride. Hoy. Hola, bienvenidos a otra nueva edición de Anderson Block Ride. Hoy. Hola, yo soy Anderson, ride uno de los canales más sexy de Argentina y de Sudamérica. Y te voy a, les voy a contar, para la gente de Ralenti, una historia que muy poca, muy poca gente sabe. Yo tenía una NS200 y quería cambiarme a una KTM, a una Duque 200, simplemente porque quería inyección y tener una KTM. Empecé a ver review de motos, porque la realidad es esa, y me comí 40 minutos de alguien, que no me acuerdo quién era, hablándome solo del freno de adelante y dije, nada, no, hermano, si yo quiero probar moto voy a tener que hacer también video de moto Entonces, ¿qué hice? Compré la Duque 200 y me pegó una clavada total Y dije, tengo que hacer justicia y tengo que tratar de aportar desde mi lado Para la gente que quiere comprarse una moto y que sepa qué se siente andar en moto Así que un domingo que estaba aburrido, agarré la MT-03, ya había cambiado de la Duque 200 Y ahí salí a grabar como un virgen mi primer episodio es el primer video, en este caso voy a hacer un review de lo que es mi moto que no lo puedo creer todavía que tenga este bichito bueno con el tema de la continuidad de, del canal básicamente no pensaba hacer mucho tiempo videos, eh, pero hice un episodio que eh, lo grabé un martes, me acuerdo, el día del bancario. Fuimos a Chile a ayudar a un amigo a que compre ropa. Y ahí ese video fue como que el canal no explotó, pero subí un montón y dije, bueno, es divertido esto. Y después eh, empecé a probar motos más grandes, más grandes, cada vez más grandes. Y dije, ya está, motos que no voy a poder comprar en mi vida, voy a poder agarrar y usarlas, aunque sea un ratito. Así que si te gusta la moto, ¿quién se va a negar a todos los domingos a probar una moto diferente? ¡Nadie! Imagínate que te dicen, ¡Anderson, tengo una R6! ¡Oh, sí! Tengo una C... ¡Oh, y sí! Y, todo, y cualquier moto me encanta probar, así que soy inafortunado de que todos los, casi todos los domingos puedo probar motos de diferentes cilindradas, marcas, que por ahí en mi vida voy a poder tener. Bueno, claramente fui influenciado por Majes al principio. No sé por qué, cómo empecé a ver Majes, creo que fue de YouTube recomendándome, porque ya estaba obsesionado con comprarme una moto nueva. Eh, y la estética, la forma de hablar, eh, cómo maneja los tiempos y todo. Y hay cosas que son muy finas que, que hace, eh, con el sonido, con la edición, con los cortes, que dije, tuve, creo, que me, me, creo que iba por la temporada dos o tres eh, Majes. Y me los fumé a todos los videos, todos. Eh. Y entonces, había gente que me decía, loco hacerlo, si vos podés hacerlo, vos podés hacerlo, vos podés hacerlo. Y por ahí no tiene nada que ver que yo use el casco como lo usa Mages, sino que la estética que, que Majes le pone es, a mi gusto personal, de las más dinámicas que hay en los canales de motos. Así que sí, fue influenciado, lamentablemente, ya hace como dos años que no lo veo, porque no quiero seguir influenciándome con el contenido que hace o, o con la forma de editar que tiene, porque yo ya tomé un rumbo medio distinto con la edición. Gente está loca que me presta las motos. Oh my god, estoy transpirando. Les oyen en esto, estoy transpirando. Esto es, se va al carajo, chicos. Esto se va al carajo. Es increíble. No sé ni en qué cambio voy, pero es increíble esto. Eh, la mejor pasa que es raro porque esto en verdad fue así en el episodio 4 imagínate yo de, de venir una ns 200 manejar una Duque eh, me subí en el r6 y la primera no la pude disfrutar porque era tanto el, era una cosa tan grande que aceleraba tanto que realmente no la disfruté creo que lo máximo que fue en sexta 140 y sufriendo realmente después al año tuve la, la chance de usarla de nuevo y ahí sí la disfruté pero entre la R6 me quedo con la CBR 600 Fue como, uff, el sonido que tiene fue mejor que el de la R6, aunque la R6 acelera mucho más rápido. La peor moto que probé, creo que mi ranking sería RZ3, CB 190 en el 1 y FZ25. No en sí por la moto, sino porque te la venden como algo que no es. Ese sería mi peor ranking. Y la moto que me cambió, yo creo que fue una GCX750. Que ahí batí la velocidad de 210 km por hora nunca había dado más de 140 y de golpe me encontraba a 210 km por hora creo que ese es el, el ranking de mis motos más recordadas en, inclusive manejé Super Teneré 1200 y no me dio esa chance de, de emoción de, que me da por ejemplo un NK650 me gusta que la moto acelere y te empuje te empuje así fuerte así que mejores motos que he probado 3 R6 CBR y la GSX750. Y las peores motos, CB190, sin dudarlo. FZ25 y una RZ3 que estaba desarmadísima. Desarmadísima. Sí, más o menos. A ver... Eh, bomba de freno delantero. Eh, juntas. Bueno, todo el motor entero directamente. Tuve que hacer todo el motor entero. Y eh, lo que más me fascina es cambiar el bulo del volante magnético que se me sale cada dos segundos y hace que la moto no arranque. Eso es lo que... Y me encanta cagar la patadas también. Y eh, esto no lo sabe casi nadie. La última es que se me rompió la moto la dejé desangrándose en la vereda. Abrí la tapa para ver el volante magnético. Y estaba fuera de punto, lógicamente, y empezó a perder aceite. Y dije, se va la... La saqué a la vereda y digo, desangrate. Desangrate, ya está. Mi amigo, para Anderson, pará. Anderson. Porque me, me enojo demasiado con esa moto que está andando bien y de golpe no anda. Pero calculo que la moto me ha cambiado. Me ha hecho más hombre esa moto porque me he tenido que ensuciar las manos, lastimarme y todo eso. Así que el cambio es mutuo entre ella y yo. <risa> La odio <risa> Tengo uno que cuando no hacía el canal todavía Iba de Mendoza a Opayar, que es por la ruta 7 De noche, sábado eran como las 12 de la noche Y se me cruzó un zorro Y frené y dije chao, acá voy a parar abajo Y la zafé. Ese fue uno de los sustos que más recuerdo ahora, después Encerrada de camiones en Mendoza es lo más normal, o sea, es como juntarte con un falconero y que no te encierra, o sea, te va a pasar siempre eso. Eh, y susto, susto... Yo creo que ese fue el, el, el, que, el que menos esperaba que se me cruzara algo. Después sí, me, me han frenado de golpe, despacito y todo, pero estoy como que acostumbrado, digamos, confío mucho en los, en los frenos. Susto cuando se te cruza un animal de la nada. Ese fue el, el mayor susto que me he pegado. Después, el resto siempre... No ando fuerte, mantengo distancia, entonces es como que es muy raro que algo me, me, me sorprenda, pero ese fue un cagazo lindo que me pegué con el bichito. Así me pasó de la rueda, así. Y después, bueno, una vez se cruzó un perro, veníamos dos MT-03, se cruzó un perro y lo esquivo y agarra el MT-03 de atrás, pero ahí se por esto, pero no, fue tan rápido que ni siquiera me asusté directamente, eso fue, el, el no tengo más sustos que ese. Tenía una. Tenía una que me la hicieron en la ruta que más odio, que es la de Cacheuta. Eh, venía un ágil negro, yo venía atrás, veníamos varios. El ágil se mete, hay un mirador ahí, se mete. Y cuando estamos pasando, decide volver a la ruta. Me tiró en contramano, doble línea amarilla, porque si no me chocaba. Y estaba la policía ahí, y nada. Yo pensé que le iba a parar al del ágil negro, pero no, lo hizo pasar y nosotros que veníamos atrás, al costadito. Pisaste la línea amarilla, pisaste la línea amarilla, multa. Estaba grabado, un abogado me hizo el descargo, me la sacaron. Así que Anderson no tiene multa No tengo multa Es una actitud es No es algo tan simple. Uno tiene que sentirse sexy arriba de la moto. Y decir, qué sexy que soy. Uno se mira en el reflejo con la moto, por más moto que sea, te mirás y decís, oh, pero qué sexy. Y eso te sube la autoestima a 40 HP y siempre vas a ser sexy arriba de la moto. Y después te pasa la actitud a la vida. Vos caminas por la vida, sí, soy sexy. Eso, eso es. Y un casco y unos guantes, protecciones también. Porque si no te vas a caer y vas a dejar de ser sexy sin casco. Así que es una actitud. No es tener la mejor moto, el mejor casco o el mejor guante. Ser sexy es una actitud. Como yo. 100% actitud sexy, tope, digamos. Bueno, primero voy a agradecer a Franco de Ralenti que... Les voy a contar un secreto, me acosa por, por Instagram siempre mandándome los videos que hace. No quiero decir nada, pero lo hace. Nada En serio, gracias, que se vino también de 250 kilómetros, 200 kilómetros más o menos. Se vino para, para conocer esta cosa sexy. Y nada, como siempre lo que digo es, no, no sean boludos con la moto. Eh, si se les cruza a alguien, no sean tan boludos de seguirlo, de romper un espejo ni nada. Son dos minutos que te pueden cambiar la vida, te enojas. Eh, putear dentro del casco, eh, trata de no arriesgar tu vida al pedo, al pedo. la moto es para disfrutarla en lo que puedas, Si sí, tenés que trabajar, tenés que trabajar, pero eso ir rompiendo espejos, pateando autos, todo eso porque se cruza o bajarse a pelear, siempre hay uno más loco que cada uno, así que nada, la moto es para disfrutarla, por más que sea para trabajo o para moverse de A o B, eh, siempre casco, guantes y nada, y tomárselo con calma, pensá que el que va dentro del auto tiene una vida triste. Por eso hace esa maniobra. Me voy. Listo. Ya está, estoy emocionado. Listo. No, no. Chau, chau, chau. Bueno, era época de Covirgen, que no podía salir a la calle, no podía hacer nada. Así que la única forma que encontré fue hacer un vivo. Y tengo un amigo que es DJ y le dije, ¿te querés venir? Y así se empezó a sumar gente. Imagínate lo ilegal que era que se queda a dormir en casa porque de 11 de la noche a 6 de la mañana no podías moverte en, en la ciudad así que era tan tan ilegal que nos juntábamos en casa se quedaba a dormir para que no, no ande de noche y lo agarre la policía y así surgió la condición, después empezó a sumar gente Millay que canta, eh, Panda que hace dibujos y así se fue haciendo cada vez más fiesta y no sé en qué momento se convirtió en, en cómo Anderson se, se escabia porque realmente la gente me prostituye para, para que tome alcohol. Es una cosa, a mí me cuesta un montón tomar, tomar alcohol, así que no lo hagan más. Así que así surge la Clanderson en plena pandemia, que no se podía hacer nada. Le metimos ahí un, un poco de power con la música y un poco de, de fiesta para la gente que estaba en la casa. Gracias por el llavero. Gracias por el llavero. ¿Para continuar las Clanderson en el futuro? Y ahora ya es legal. Ahora se llaman Under Party. Las que Anderson era clandestino. Era las Thunder Party ya es todo legal, en cualquier momento no sé. Alquilamos algo, hacemos una fiesta, algo, algo vamos a hacer seguramente. Todo de a poco. ¿Podemos ir? Sí, váyanse, ya está. Estamos de las 7 de la tarde acá, loco. O sea, ahora que cortaste todo, tío, me re molestó todo, hermano. Era, era, se era todo re falso, falso. Chao. Uy, ¿se, se cayó, no, pará, pará, pará.